Ella es la gata Varela, Adriana Varela, señor Pastén ¿Sí? Ayer Era, le prometí, allí, sí. ¿sí? Y le dije, sí, no. le voy a traer la, la, la música de Adriana, Adriana Varela Así que es ella, ¿qué tal? Canta muy bien, ayer ya me había mostrado ya sí, un video de la señora Sí. No, señora, no es tan... Ah. ¿Tiene, tiene sus años bueno, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros algunas pibas, eh, para otros no son tantos, ¿no? Es cierto Es como cuando se juntan las viejas en la tarde ¡Ay, las chicas nos vamos a juntar! La más joven tiene 65 pirulos, ¿no? Y tres dientes. Más o menos. No, pero ahora, ahora es fácil el tema ese de la dentadura, porque eso es la regla, ¿no? ¿no? No me diga. No me diga. Mira, mira. ¿Usted no está en tratamiento, acaso? No, no, no, ah, todavía, todavía. No, todavía. No, no, no. No se cayó esa parte. Eh, no, ahora es fácil, eh, qué sé yo. Antes sí. era más complicado. Te ponían la placa y, sí. y se solucionaba el problema. Claro. El problema es que te la sacabas la placa y en la mañana no la encontrabas. <risa> <risa> Ese era el problema. No, es verdad. Pero ahora, ¿qué, ¿qué será lo que no inventan? ¿no? Sí, sí, obviamente, hay de todo. Bueno, cortamos con la gata varela. Al final... Por una cabeza, a... dice el otro día. ¿Se le pasó una cabeza al árbitro en la posición adelantada de Strong? Igual como el gol, ¿no? Por una cabeza, sí. Por una cabeza. <risa> Está bien. Eh, Argentina, al... qué recuerdos, ¿no? De, de, de Argentina. Estábamos hablando antes del programa, ¿no? Cierto. Eh, yo fui para allá el 77. Bueno, el 78 fui al Mundial. Estábamos hablando de, de la... Trabajando para el diario en ese momento. Sí, trabajábamos para el diario. En ese rato, eh, estábamos hablando del que cantaba tango, ¿no? Eh, ¿Tú hablabas de Rivero? ¿Quién era? ¿Rivero? No, no. ¿O Julio el... Sosa? ¿Cuál? No, no. Eh, a Rivero sí lo conozco, el de Sosa, no. Pero el otro, el que... Después... ¿Cardel? no no polaco eh, goyeneche polaco goyeneche. estamos hablando cómo se llama ese que, que tuvo varias novias ah, El cacho castaña cacho castaña de acuerdo estaba de moda la señora pinky en ese momento en la correcto, argentina correcto. La, la susanita no era más que la la, la mina de monzón Claro. En ese tiempo, ¿se acuerda? Hacía publicidad de un jabón que se llamaba Cadum. Sí. En todos lados, era impresionante la cara de la señora, ¿no? Cierto, cierto, cierto. La Pinky, que después creo que hizo no sé qué cosa, ¿no? Sí, eh, yo la recuerdo cuando hizo la, la colecta para el tema de, las, eh, de la guerra de las Malvinas, cuando fueron sí. a las Malvinas. Eh, la gente hacía fila para regalar sus aretes, sus sí. anillos, sus collares, etcétera, para reunir plata y poder hacerles frente a los ingleses. Eh, fue un momento terrible en la Argentina y ella condujo justamente ese programa. Ese, ese programa. programa. Pero yo te voy a decir, en el año 74, sí. porque Pinochet, en el 73, en el 74, Pinochet en Chile también arma una campaña parecida. Ya. Se trataba de, de donar la argolla porque supuestamente los comunistas le habían dejado el país en quiebra. Ajá. Entonces, para levantarlo el país había que donar la argolla de matrimonio. Qué tremendo, ¿no? Qué no, momento. Y no era su... claro, exacerbaban el tema sí. del nacionalismo, ¿no? Apelaban a tu corazón, a tu patriotismo y no sé qué cosas. Y al final, vaya a saber dónde habrá ido a ¿Dónde parar apareció? Pero todos los vagos que no querían usar argolla, esa lo regalaban. Claro, obviamente. Tú usaste ese pretexto, quizás. No, no estabas no, no, casado no, no, en no, ese momento. Yo, yo era muy serio, siempre fui serio. Pero como para regalarle mi argolla a los pinches milicos, ¿para qué? A ver. Cierto, cierto, es o verdad. sea, es verdad. O sea, Puedes tú creer o no creer, pero regalársela, no, no, no pasa nada. Bueno, Seguro. hablaremos de, de, de cosas... Estuve mirando el asunto de los perros. yo ¿Por qué no hacemos mejor aquí, busquemos autos, ganamos más guita? Busquemos autos. Autos chutos, autos, perdón, no, autos chuto autos robados. No te creo. Pero claro, es mejor hacerte un sector aquí, ya en vez de los perros. Ay, que se perdió la lilita que la están buscando, que el sábado no apareció. No. Este auto, las características son tanto. El sábado, delincuentes y apoderados, donde... Boom, ¿Usted sabe algo? Ya, ¿sabes cuánto nos vamos a ganar por cada auto recuperado? Ah, o sea, es, no, pues, pero yo no gano nada por los perritos, hombre. Tú estás dándole un vuelco a la cuestión. Y entonces el que labura con usted, ¿el que sí. <risa> no. Pero alguien gana, dice. No, no, no. No, no creo. No creo. Diego, no, imposible. No, no. No, es, es decir, en fin... Me parece buena idea la de los autos extraviados. Pero, imagínate. Pero, pero yo... Haría... A las 10 de la mañana, busque su auto choreado. ¡Pum! En el programa. No, <risa> del gringo. No, no. El gringo le ayuda a encontrar su auto. Sea feliz otra vez en esta mañana. Imagínate. No, no, no. No me gustó. ¿Por qué no? No, no sé, no. No me gustó, tenía que cobrar. O sea, lo, lo ideal sería... No, no. Eh, se recibirán, qué sé yo, donaciones, contribuciones. No, igual, feo. ¿Por qué? No. Se, se dará factura del canal... Ya está, listo. Te imaginas no. facturando, no. Pero ¿por qué no? No, no, ya no. Se factura de muchas maneras. Pues si muchos canales te cobran 100 dólares por una entrevista de 5 minutos. ¿Verdad? muy pues claro. no sabía? No, no. Aquí hay no, que instituirlo aquí. Aquí no hemos llegado a eso todavía, creo. No, no, no, no. Pues no. Si no hay público hay que empezar a meterle. <risa> no, no, no. ¿No? Pero no, digamos, no. Eh, eh, ¿qué es lo que le digo yo que cobrar? Por ejemplo, alguien viene... ¿Qué sé yo? a La revolucionaria hamburguesa que ha inventado. El ah, esa es, Entonces, cosa, esa es otra cosa. en cien. Cuando hay un ingrediente comercial, claro. obvio, eso es publicidad. Pero, digamos, el hecho de perder algo, no, no algo, sino a alguien que es una mascota, que es sí, mucho. Es dosis. igual, pues vas a la policía sí. y te piden eh, plata para gasolina para buscártelo el auto. Es que ¿a usted nunca se le perdió auto o es que nunca se compró un auto? Nunca, no, bueno, tuve algo que era parecido a un auto, pero no no, no llegaba a la categoría de auto. Pero bueno, ah, ese es otro tema. Por ahí se puede. Entonces, bueno, si se le perdió el auto, mándelo, mande usted la foto. A las 10 de la mañana aquí se va a notificar a las personas. ¿De acuerdo? Yo con encantado de la vida. Lo único malo en nuestro caso es que no le vamos a cobrar nada por el servicio. Sí, va a ser gratuito. Y si usted lo encuentra el coche, la alegría de que lo haya encontrado, esa se nuestra paga. ¿Qué? Si lo encuentra, te puede quedar con él. No, no, pero es interesante, ¿no? Está bien, buena idea. Bueno, el presidente Royal Pari está muy molesto con el rendimiento de los futbolistas. Esto fue lo que dijo ayer y con justa razón. Sí, tenemos que ver ya la Copa Sudamericana, estar ahí. Y bueno, esperar que los jugadores ya también le pongan más ganas. Presidente, se hablaba de Camarilla, ¿cree usted que hay eso en el Camerín? ¿Cree que hay algunos problemas internos? Vamos a ver, vamos a hablar mañana ya con los jugadores, con el cuerpo técnico, dirigente y vamos a ver las medidas a tomar, ¿no? Porque, eh, miren, Israel Santa Cruz le daban agua en bolsita, agua de grifo, nosotros dándole con las tantas comodidades que se le da y, bueno, ahí está, ¿no? Como cómo nos pagan y, y es este, frustrante, frustrante porque ellos no, no cumplen. ¿Cómo recomponer esta situación, presidente? Eso es lo que vamos a hablar, vamos a ver eh, el día de mañana, nos vamos a juntar ya con la cabeza más fría, a ver qué es lo que podemos hacer para, para mejorar eh, esta situación. De todas maneras, ¿qué alternativas se manejan, presidente, tomando en cuenta de que bueno, eh, la situación es complicada, digo la tabla, no se suma, se sigue cosechando la Sí, es, es complicada, eh, hemos cambiado cuatro técnicos, vemos que el problema no es el técnico, es los jugadores. Así que vamos a ver, aquí no hay una barra grande que hagan lo de blooming, que vayan y lo, y lo maltraten a los jugadores, de repente por eso están tranquilos también. Entonces, vamos a ver, ¿no? Hay que ver, hay que hacer un grupo de choque para ir a darle a los futbolistas también. <risa> eso dice el hombre. Pero ah, es que, no, a no. ver, este sí. tipo paga sí, todos los sueldos al día, es un equipo que no tiene hinchas. 350 son los hinchas que tiene. 350 son los laburadores de la empresa, incluidos los, los, los que van a la iglesia. Porque ellos también tienen una iglesia. Ya. Buena onda tener una iglesia evangélica ahora, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ¿No te han ofrecido ser pastor alguna vez? No todavía. ¿No? No, no creo que no, no doy. No, no. No es no, no, no, no, difícil, complicado. Ah, porque está de moda ahora. ¿Sí? ¿Te mandan para Colombia a estudiar? Ya, Seis meses ya. y ganas un sueldo mensual: 1500 dólares, 2000. Depende de la capacidad que tengas. Y después, de acuerdo a, la... a los diezmos, es que te vas para arriba o te quedas ahí. Mira, es buena onda. Sí, sí. cualquier rato. Cualquier <risa> rato ¿Sí, okay. A ver, okay, Dios qué se acuerda de vos alguna vez, ¿no? Cierto, vale. verdad. ¿verdad? Entonces, en síntesis, 350 en síntesis, entre empleados y... y, y, y, so y que no tiene. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Lo, los técnicos son los más cómodos. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay un cuestionamiento a, a lo que hace el equipo. ¿Ya? No hay un cuestionamiento. Eh, porque nadie dice nada. Entonces lo más fácil. Pero yo creo que él, él, él se equivoca al rodearse de funcionarios que, que no, no... Parece que no les agrada esto. ¿Ya? Porque hicieron si un equipo muy mal armado. Imagínate, Bejarano, el lateral izquierdo. Eh, es un jugador que ya debía estar en casa Después lo ponen a Gutiérrez Que se había ido de, de Bolívar Hay un chico Álvarez que Porque apellida Álvarez lo, lo ponen de titular En el cuadro de Royal Park Entonces eh, hay muchas cosas eh, No tiene un volante central Lo tenía Tiago Ribeiro en su momento Se fue y el equipo bajó Notoriamente El técnico no pone a Pérez Que lo podría poner un 10 interesante Que hay de la Argentina Lo tiene amoroso que es uno de los tantos trotadores por las bandas, está eh, Álvarez, que últimamente el cortinero no hace muchos goles, uh -huh. eh, lo llevaron. ¿Por qué le a... cortinero? Cortinero, porque sí, lo va a hacer cortina nomás. Ah, ya. O sí, sea, sí, va sí. la pelota, él, él va y hace la cortina. Claro, ¿viste? está bien, cortinero... Ah, no ah bueno, buena definición. <risa> okay, hay que ponerle sobrenombre. Yo, yo recuerdo que el Copito, ¿Sí? cuando agarraba un equipo, inmediatamente empezaba a ganar, le iba sí. bien. No, esta vez no, no. No, pero es que, ya le digo, le estoy hablando de la composición. Sí. Entonces. Si usted pone muchos, o sea, un equipo, un equipo aguanta un índice de imbecilidad, un porcentaje. Cierto. este se pasaron. ¿El equipo? Claro. ¿Me entiende? Por lo menos allí hay que votar a el 70% del plantel. Imagínate que vaca que ya estaba el rumbo para su casa, termina jugando titular. El joven centenario. Mm. Entonces, esa es la dificultad que él tiene. Ojalá que así lo haga. Seguro. Pero, en fin. Eh, Mirá, ¿sí? sí. Ayer perdieron con Real Santa Cruz. Sí, por eso, eso que, fue que, lo. La... Que era un equipo accesible en los papeles, ¿no? Tiene dos morelitos de esos picadores, pero después más nada. nada más. Esos dos no, morelitos, lo que lo un seis, que a la primera les arremangue la rodilla y se las deje cerca de las amigas, no Chau, va más. Se acabó. Así, no va claro, eh, Te vas a ganar una amarilla, pero a ver, decirle pase. Vení, vení, que volvé, te estoy esperando. Volvé, ¿eh? claro. Claro. Vení, volvé. Claro. Eh, me voy con la roja, cierto, pero. Vos te vas en camilla. A ver. Así usted sabe cómo va el fútbol. Por favor. Entonces, a no ser que sea muy cuerudo y que vaya de nuevo. Sí, ¿no? sí, bueno. Pero bueno. Eh, mire usted, el, el tema de las entradas. Ahí el Juego Bolívar, una muy buena cantidad de espectadores en Cochabamba. Sí. Eh, pero estos aprovechan para, para ganarse sus mangos. La entrada costó 35 pesos, pero 20 bolivianos que en la entrada. 20 bolivianos es para, para lo que se pagaba el crédito fiscal. Y los 15 ahí dice, aporte... Y si vos no pagás el aporte, no entras Mira, qué interesante No, pero sí. es una práctica antigua Antes, ¿sabes cómo se hacía? Antes estaba la, la, la entrada Que costaba 10 pesos Y 15 pesos había que dar de aporte Pero, en el entretiempo Te acordás que sorteaban una bicicleta claro, seis cierto. pelotas, Tienes por razón. lo menos te la enchufaban De una manera más simpática claro, aquí, no. aquí no, aquí no sortearon nada Nada, 35 pesos Y vos sabés que impuesto No dice nada es es una práctica recurrente pues es una forma de evasión bárbara <risa> a plena luz del día pero claro no y, pero... y claro si no claro porque el punto es te dan así como estás viendo el, el ticket digamos ¿no? Sí. no no es que te tú y después dices... te lo quitan el pedazo de ese aporte claro, clase. claro eso ¿No? lo quedan pero... ellos obviamente claro ah, no. ¿no? pues si te lo dejan corres el claro. riesgo de es que ¿no? la mente al servicio de la maldad rinde más Es que hizo el, diseñó la, la entrada es un fenómeno pero por favor por no. favor y Qué así tremendo. 15 bolivianos no llegaron al cinismo de ponerle voluntario, ¿no? Porque ya eso hubiera sido el colmo no, del porte. cinismo, ¿no? No, pero así <risa> lo hacen. Yo me recuerdo antes eh, cuando yo transmitía fútbol por el cable, sí. que nos votaron por decir la verdad. Yo y el Cáscaro transmitíamos el fútbol por el cable. Ya. Marito Chacama, lo ves, a ver, lo ¿no? conozco, por supuesto. Se murió Marito, sí, sí, sí. Eh, era el que estaba era el dueño del Supercanal. Tal cual, tal cual recuerdo. recuerdo? <coughs> que ese Supercanal después lo compró Cotel. Ese es el mismo canal. Así es. Entonces, eh, nosotros hacíamos allí el fútbol. Me, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Eh, hacíamos el fútbol allí. Y ustedes tenían un programa también de, de, que hacían de debate, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí, en Peaté. Que en Nosotros teníamos en El Cable, claro. con Cáscaro. Eh, ¿Qué más estaba...? Ah, nosotros lo llevamos a Lugones la primera vez. ¿A Juan Carlos? A Juan Carlos lo llevamos a Lugones. Beto le hacía el material. Mira. Ahí lo, no lo inventamos, ¿no? Lindo. Estaba, entonces, estaba Verdeja también. ¿El turco? Verdeja, sí. No, Verdeja era, pues, el, el yerno de, de. ¿De Chacama? No, Verdeja ¿No? era el yerno de. de Ascarrón. Se casó con su hija. ¿De Cáscaro? Del Cáscaro. El Cáscaro tiene una hija. Con ella le casó, entonces, ahí laburaba ahí. Nuestro segmento de vanidades ha llegado. No, pero... <risa> no, está bien ya, ok. Entonces, ahí andábamos. Eh, y se transmití después nos votaron por, porque, porque Cuellar reclamó, Mauro. ¿Cuando presidente Bolívar o cuando...? Cuando era presidente Bolívar? De Bolívar. Claro. Lo que pasa es que nosotros, ahora vos viste lo del cable tiró, pasó, tocó ojalá lo hicieran así eh, impresionante este jugador tiene que estar en el Benfica en el Portugal, venden humo esto, parece la anticuchera de la Plaza España puro humo, puro humo. entonces decíamos no, este es malo y punto entonces nos no, no rajaron del cable claro, no, era negocio, tener no, no era negocio tener dos desgraciados que decían la verdad claro. eh, hoy en día, eh, vos has visto los comentaristas, No, es un partido bárbaro no llegaron nunca al otro lado ese es el, el gran problema. Hoy día el cable está supeditado a lo que quieran, que digan, ¿no? Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros de, tra de trabajar aquí en este canal, ¿no? Que podemos decir lo que, lo que nosotros pensamos que es verdad, ¿no? Cierto. No, no. Pero vamos con, con la próxima. Dale. Eh... Always, escúchalo a Valdivieso. Este es un genio. Escúchalo pero yo encontrado un equipo armado yo encontré un equipo ni engranado un equipo que solamente aspiraba a cosas pequeñas entonces eh, por eso te digo lo que han hecho los futbolistas su cambio de la mentalidad lo que están haciendo es extraordinario pero yo encontrado un equipo armado yo encontré un equipo ni engranado un equipo que solamente aspiraba a cosas pequeñas. Entonces, eh, por eso te digo, lo que han hecho los futbolistas, okay. su cambio de mentalidad, lo que están haciendo es extraordinario. Por eso hay que darle mucho mérito a ellos. Y nosotros simplemente marcamos el camino y ellos son los que, en total, eh, definen la, la suerte de un técnico y del equipo, porque son ellos los que juegan. Y el técnico son los resultados. ¿no? ¿Te puedes dar cuenta? Este sí es el de humo. ¿Cómo va a decir que Olwey era un equipo que cuando llegó él aspiraba a cosas pequeñas? Olwey hace dos años campeón. El año pasado, segundo, 3 millones de dólares. 3 millones de dólares el primer año que tuve en Primera División. Y este dice que aspiraba a cosas pequeñas. La plantilla que tiene es una de las mejores plantillas del país. Así es. Y, y todavía sale a decir, echándole palo, creo que eh, era Villegas, ¿no? O a quién sería, pero sale a decir que Olway aspiraba a cosas pequeñas. Yo creo que hay maneras, ¿no?, de vender el verso, ¿no?, pero a mí no me parece, no sé usted qué opina. Eso es su, su pinche equipo que no, aspiraba no, a cosas pequeñas, no, ¿no? No, no, nunca, nunca, cosas pequeñas jamás, siempre a cosas grandes. Eh, quizás un poco la, el tema del equipo ensamblado, un poco por ahí, ¿no?, y un poco el tema de la disciplina, quizás, ¿no?, Recordarás que la última época era pues un desbande total, no entre el delantero que salía y lo, la emprendía a gritos e insultos contra el presidente de la institución. Ah, sí, pero ese era gaucho, el gaucho malcriado ese del 9 que, que siguió. Yo pensé que el, el presidente lo iba a votar. Parecía, daba la impresión. ¿No? Porque el presidente se fastidió un día y le dijo un par de cosas de la tribuna. Sí, pero habían esos problemas, brotes de indisciplina, que el otro no quería entrenar, que el otro no sé qué, etcétera. Y quizás ahora no ha desaparecido esa, ese ambiente. Como pero... dirían en un, algún momento en Boca, el cabaret. ¿Te acuerdas sí, que sí, dijeron sí, sí, una un vez? Cabaret. famosa frase que quedó ahí eh, para los, la, la historia? Sí, eh... pero una cosa es que por problemas disciplinarios, pero yo creo que el equipo cuando lo arman lo arman para ser campeón, ¿no? No, seguro, seguro. En el caso de la no tengo duda. No, no. Eh, bien o mal, pero la aspiración Está. es esa, ¿no? Está claro. Eh, bueno, sí. Ahora, eh, ojalá que lo pueda armar, lo pueda diseñar mejor, porque tiene jugadores para poder hacerlo. segura esta tarde tiene que mostrarlo frente claro. a Blooming, ¿no? Imagínate que. O sea, ya empezaron las campañas. Como va a haber no, un... mañana, perdón, no, mañana, perdón, no, mañana, no esta tarde, mañana. Ya empezaron las campañas con el tema de los futbolistas. O sea, va a haber una nómina para la selección. Hoy día miro, me mandan, me dicen que la selección va a trabajar. ...el 14, o el a fines de noviembre... ...¿quién va a trabajar en noviembre? Si se van todos los futbolistas a vacaciones... Uh -huh. ...va a haber la Copa del Mundo... ...creo que hay un amistoso con Senegal, entiendo... No, o leí no, algo no, por ahí... ...no, ¿No, no hay tal... Eh, ...en esa época... Eh, ...yo creo que se, va a haber un partido... ...contra... ...Argentina... ...cuando Argentina vaya... ...en eso están... está manejando a otro nivel... ...aquí en Bolivia sería el partido... ...ajá... En la cancha, en el Estadio Bicentenario, del Chapalet. Mira, esa es una novedad. Es una novedad primicia, papá. No sabe nadie. Argentina estaría jugando acá, la selección que va al Mundial. Ah, ah, en eso están. Mira, pues sería un, un gol de media cancha. Nunca y me dicen que en mes de septiembre, sí. como no le han podido conseguir partidos a la selección, porque está complicado conseguir partidos, imagínate que Argentina está jugando con El Salvador y creo que con Jamaica, ¿no?, son rivales de poco fuste, pero para jugar ha aceptado esos dos partidos. Jugaría Venezuela en Bolivia. ¿Venezuela? Con, Venezuela con Bolivia. Peckerman eh, haría un partido amistoso aquí. Mira. Eso también se está manejando a otro nivel. ¿Y dónde sería ese partido? No se sabe aún. Tendría que ser en una ciudad como Santa Cruz o que está de moda el Estadio del Chaparro. Mira. Está interesante, porque ahí se jugó un partido con Nicaragua, una vez, ¿se acuerda usted? Sí, me acuerdo. No Ustedes recuerdo. creo que laburaba allá arriba sí, en el Palacio. Sí, no no, no recuerdo, es en ese tiempo. Pero sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo ¿se acuerda? Se sí. jugó un espectacular marco futbolístico. Eh, los únicos que no fueron a ese partido fue el presidente de la Federación. Imagínate vos. Vos sabés que era carnaval, ¿no? Mm -hmm. Claro. No bueno, apareció ninguno. Hay prioridades, ¿no? Pero lógico. No fue ninguno. Al partido. Es increíble. Entonces, hay esas dos posibilidades. Entonces, bueno, a raíz de esos partidos, es que ya aparecen los que le manejan las relaciones públicas a los futbolistas. ¿Viste que Ursino sale con que sería feliz él si lo llaman a la selección? Vi la nota, sí, ve la nota. O sea, antes que Ursino, su padre y su madre es el Chico Arce, que tiene 21 años. Está el otro Chico Terraza. Esos dos jugadores juegan en los Manzaneros. Y hay muchos más. Entonces, es más, te diste cuenta que aparece Chumacero que no había pateado ni un ollejo durante todo este semestre y el anterior. Y curiosamente, la televisión lo elige el mejor jugador del partido de luego y cuando yo creo que no fue. O sea, ya empezaron a darle manija a lo que quiere que estén en la selección. Interesante. Hay que estar atentos, ¿no? O sea, es, es, es, es realmente increíble cómo se mueven para ir manejando ciertas cosas y a los alcahuetes que se prestan para todo, ¿no? Cierto. Yo, a ver, no he visto los partidos de ayer, pero voy a mirar los de hoy a quién eligen los mejores futbolistas. Porque suerte termina el partido, eligen el mejor jugador. Así es. A ver, vamos a estar atentos. Atentos, Dale. La, última. la agresión de los hinchas de Blumin. ¿Usted tiene...? <risa> no, no, no, no, nada, nada. Lo veo muy nervioso. No, no, no nada, nada. Ah, nada. Ya. Todo tranquilo. La agresión de, de los bluministas. Lo que dijimos ayer, que nos había adelantado... Nuestra gente en Santa Cruz de la Sierra. La directiva lo saca a los periodistas. Las directivas se retiran del estadio. Dicen que a solicitud de Tucho Antelo lo que dijo la directiva. Tucho los encara ayer, le dice que él nunca pidió que los periodistas se vayan. O sea, se confirma cada vez que de este tema sabía la directiva de la agresión a los futbolistas ayer. Es más... La, la barra es la que maneja el complejo. Tremendo. ¿Te das cuenta? Es decir, para que la gente entienda, estaban entrenando en su predio, allá, sí. allá en Santa Cruz, y en determinado momento se dice a los periodistas, ya señores, retírense, ¿no es cierto?, todos sí. afuera por instrucción, en principio de Tucho, pero después Tucho dice, no, yo no di esa instrucción. ...instrucción de la directiva... ...retiran a los periodistas... ...como para que no haya forma de registrar ningún incidente... ...y minutos después... ...vienen las agresiones... ...eso es, eso es lo eso que es, estamos diciendo... ...eso es lo que pasa... ...entonces se dice que contaron... ...con la anuencia del presidente... ...el presidente tampoco puede... ...despojar a la barra de un privilegio... ...que él mismo les dio... ...porque esta barra es la que lo puso a él de presidente... ...recordemos un poco la trayectoria del presidente... ...¿quién es el presidente, cómo se llama? ...el, el Peña... ¿Ya? ...este señor es conocido... Se hizo conocido, ¿te acordás que acribillaron a, a balazos al vicepresidente de Blooming, supuestamente por un, un ajuste de cuentas, y él es el que se salva? O sea, vino un, un sicario, le puso cinco balazos al otro, y él creo que le metió uno en, en la pierna. Entonces de ahí que la gente lo conoce, porque este hacía marketing en el club. Ajá. Y después Blooming viene en un descalabro y termina este señor siendo el presidente, con el apoyo de la barra. A cuenta del apoyo, la sede del CRU la maneja la barra. Qué tremendo. ¿Te puedes dar cuenta? Caramba, complicado. ¿no? Una sede hermosísima. Eh, estaban vendiendo el, el derecho a ser socio de la sede en 300 dólares. Es una... Bueno, aquí en Strong vale 3 lucas. Claro, claro. Entonces, esas son las cosas que pasaron ayer. Les pintaron y le hechas... los, los ¿Ah? autos, les vandalizaron los autos, les los pintaron, etcétera. Eh... ¿Los golpearon, Juan? Esto, esto no sé A si, uno lo si... golpearon. ¿En qué momento? Lo... ¿Hubo una, un enfrentamiento entre hinchas sí, y jugadores? Sí, hubo un enfrentamiento, Ahí insultos, está, empujones. Ese es Arismendi. Ahí se le pegaron un cinturonazo. Está claro. ¿Mm? ¿Y, ¿Y cómo siguió después? ¿Qué pasó? Obviamente no había prensa. No había nadie. ¿no? Es más, hay una señora que cuida la puerta. Pero dice, ¿por dónde entraron? Pues, ¿cómo van a entrar? Si sí, ustedes ellos tienen la llave, ellos son los que manejan la sede... ...cada vez hay reclamo de los vecinos... ...porque se mandan unas fiestas terribles... ...estos bacanales... Mira. ...¿no? Entonces... Eh, ...pero no se va nadie... ...y bueno, a ver qué va a hacer el presidente... ...1500 entradas... ...les dan a los hinchas... ...es lo mismo que los gurcas... ...¿sabes cuál es el negocio de los gurcas? Los gurcas la entrada vale 30 pesos... ...y a los gurcas se la dan a 10... ...y les dan 1500 entradas... ...o 2000 que vendan... ...¿te imaginas 2000 por 20 pesos?... Es, es plata, ¿no? Son 40.000 bolivianos por partido que ganan los Gurkhas, hermano. O sea, 80.000. Eh, un Gurka o los Gurkhas ganan a veces más que los futbolistas. 10.000 dólares por mes. Y todavía a 10 pesos no, no pagan los Gurkhas. Imagínate. Y entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Esto pasa, esto pasó en diez también. Una vez el, el ilegal les abrió la puerta... Y entraron. Apretarlos te, a los jugadores. De acuerdo. O sea, si es una práctica de, de estos insensatos que quieren manejar el fútbol, ¿no? Tremendo, tremendo. No, es, es muy complicado. Muy mal mensaje, muy mal mensaje. Preocupante. Bueno. Bien, 1038. Eh, 1038, me voy... Eh, Juan, eh, tengo, tengo una, una fotografía. ¿Pueden acercarnos, por favor, el, eh, a uno de los ¿Sí? compañeros, nos puede acercar un poquito el monitor? Porque le voy a mostrar una ...una imagen a, a Juan para ver si, si la tiene presente, si la recuerda. Ahí, pues ahí nos acerca, ahí nos acerca. ¿no? No, no, no, no, no era esa idea. No era esa la idea. Arriba dijimos, señora Helen, no dijimos arriba. ¿Dónde es arriba? ¿Quiénes son estos? Uy, mira vos. Ronalewes, periodista del mundo. De un programa de televisión también. Eh, ahora no sé dónde labura, la verdad. Pepe Gutiérrez, es un fenómeno, una voz impresionante tenía Pepe. ¿El de Barba? Eh, El de Barba es Choco Rivero. El dueño del deber. Choco Rivero. El lado es Coco Barrio. Y se ha hablado, sigo mandado. ¿Y qué es de Coco Barrio? Está en Camiri. Mira. Dice se vive tranquilo y Hace programa deportivo. allí en Camiri. ¿El arquero? Fernando Quiroga. Creo que están haciendo un programa de televisión. Yo hace mucho rato que los... Ellos se dedicaron más que todo después al tema de, al tema de los automóviles. Fierro. Ah. Cruz Es muy buen negocio. Claro. Porque los que hacen automovilismo tienen muchos negocios y dan publicidad para que los cubran. Mira, ¿quién está al lado del arquero? Bernardo Silva. ¿no? Bernardo hasta el día de hoy sigue relatando. ¿no? Se maneja muy bien. Está todavía íntegro, digamos. no, correcto, Entero. Correcto. sigue teniendo su programa deportivo en la radio buenísimo, ¿al lado? al lado está Saúl Paniagua eh, creo que es el, el miembro ahora de la corte electoral ah, esa él es la es. última chamba que tiene mira, ¿Ya? y al lado Nano Silva dice Nano el hijo de, de Bernardo, labura con, con, con su padre ya, vamos a la fila de abajo a aquí ver, van a conocer abajo. ustedes a otros a ver. a ver, vamos a la fila de abajo ahí está, mira, a la izquierda Juan Carlos Solares vos sabés que es el director de las relaciones públicas de la alcaldía Ahora. Mira. Periodista deportivo. Periodista deportivo también. Pero él trabajó muchos años en El Deber. A su lado, Gonzalo Valenzuela. Chucky Saqueño, Falleció. Falleció Gonzalo. Falleció Gonzalo. Se, se enfermó. Mira el que tiene la pelota. Sí. Number. Papi Number. Sí, conocido. Fernando ¿Sí? Papi. Y mira quién está al lado. Eh, mira, ese es un fenómeno. ¿No? Mira ¿Quién está al lado? Eh, ¿Moisés? ¿Qué Moisés es? Es un camarógrafo, un chico. Ah, un camarógrafo, sí, chico. Sí. Ahora, ahora vamos a entrar al, al que está al lado justamente de Papi Number. Pero vas a ver, por favor, eh, menos mal que está con polera, si no nos humillaba. No, no. ¿Qué mira. tenías ahí? Una tabla de, para lavar ropa. Ah, mira, Mirá, es un fenómeno. músculo. Este, mira, Cristiano no hay... Ronaldo lo muerto de hambre el pero avión. ¿Qué te parece? ¿Eh? Mira esa estampa. ¿Eh? ¿Ah? Lo que pasa es que después... 75 kilos pesaban ese rato. Mira, espectacular, espectacular. ¿Qué, Pero, ¿Qué equipo era este? De la... El equipo del círculo de periodista Deportivo. Y participaban en campeonatos. Nos dedicamos a dar, eh, qué sé yo, eh, exhibiciones. Exhibiciones. Sí. <risa> qué humilde. Pero claro, ¿no? Es lo mismo que aquí en La Paz también. ¿Se recuerda usted que el equipo del ciclo de Periodistas deportivos sí. también tenía su equipo? Claro. Se jugaban los partidos de, de, de. Demostraban que así como hablaban, también sabían darle a la sí. cuestión, ¿no? Porque uno solo es hablar y decir, mira, voy a ponerla así, así ¿no? La, la, la, la hacían, ¿no? Eh, pongan por ahora a Juan, mira. ¿Qué edad tenías ahí, Juan? Hace unos cuantos años. 25 años, 20, 27, 20, ¿no? 27 años tenía. ¡Chango! mira, Mirá, qué lindo. Qué belleza ibas ah. al mismo peluquero aquella vez, ¿no? Veo. Tienes el mismo sí, peinado. El mismo peinado, nomás. Mira. Yo me corto en, en los pozos, allá en Santa Cruz. Por tres cortes te dan uno gratis. Ah, bien. Mira, mira la pastén. Oye, qué increíble. ¿Cómo cambia uno, no? Qué lindo, ¿no? Qué belleza. ¿Y eras de qué jugabas? ¿De nueve? No, no, yo era arquero. ¡No! Pero lo que pasa es que ese día me dio cosa y dejalo aquí, luego Ahí bien dos arqueros ahí. Ya. Entonces, pasame. ¿Cuál es el a... mejor? El 10, ¿no? Entonces jugabas de 10. Pues tú, en serio que eras sí, arquero? Sí, yo juego de arquero. Mira. Dicen que el que juega de arquero es el que más sabe el fútbol. Hmm. Porque desde atrás la mirás. Claro. Mm -hmm. Pero las que vienen para acá no... Ah, ese ya otro a ver, cual. si tenés un equipo de fuleros ahí, también está Suave. complicado. Claro, evidentemente. Pero... El equipo completo, a ver ahora sí uh -huh. lo vamos a ver enterito. No, cómo cambia uno, ¿no? ¿No? Eh, era, oh. con, eh, era con... Con penalti, ¿no? que era la marca en ese momento. Lo que tiempo, pasa ¿no? es que, ¿por qué teníamos la camiseta de penalti? Porque, ¿te acuerdas del de el arquerazo que tuvo Oriente Petróleo y Ladislao Jiménez? Claro. Ladislao era el representante de penalti. Mira. Que ahora es Salto, que es lo mismo, la misma familia. Ya. Eh, entonces, el único que nos regalaba camiseta. Mira, éramos tan pobres, ¿no? Claro, no, no, pobres no, pero era una camiseta muy fina, como que sigue siendo fina hasta el día de hoy. ¿Qué periodista deportivo en Santa Cruz de ese tiempo faltó en esta foto? ¿Quién, ¿Quién la descosía jugando a la pelota allá en Santa Cruz y que no está acá en la foto? ¿O están todos? Yo creo que están todos. ¿Están todos? Están todos ¿Sí? allí. Eh, Había otro. ¿Cómo jugaba el Papi? Estaba el Aparicio, pero el y no jugaba. ¿Cómo jugaba el Papi? Papi number. Era vistoso, trataba de ser vistoso. Él ¿Sí? era el que pateaba los tiros libres. Era el que... O sea, ¿El dueño de la pelota? Más o menos así. Eh, mirá, está la sí, prueba, sí, ahí no, la no, tiene, no, ¿no? ¿no? justamente Lo que pasa es que la pelota se la regalaron a él también. Ah, ahí está. Esa, Esa es pelota también es penalti. Ahora entiendo por qué jugaba Papi en el equipo. No, no sé si jugaba por eso o no. Yo prefiero no... no. O sea, yo a los colegas no, no me meto con ellos. No, no, pues, no, no. Es, es una sí. mala costumbre meterse con los colegas. Eh, ellos sí. se meten con nosotros. Sí. Oye, qué lindo. ¿Sí? Sí. Pero bueno, sí ¿Qué va a ser? En fin, es hay, que hay que que comer a todos, ¿no? Exactamente. Es una foto bonita e interesante. Che, tenemos la... Me dicen, no digas quién te pasó la foto, no lo qué? voy a decir. Después te lo digo, off the record, ¿sí? Fuera de aire. Eh, tenemos bueno, la canción, la canción más escuchada en Spotify, ¿sí? Quiero dejársela a Juan, que ya, ya Dios me libre. ¿Sí? Ayer con el problema de la Rita sí. Pavones, ¿sabes que me han dicho de todo? ¿De la Pavones? Claro. ¿Qué te dijeron? La vieja esa parece que se puso mucho dice ¿Cómo se llama esto que pone Botox. en la cara? Votos. Se, se le pasó la mano. Ya, y, y... Te, te cuestionaron. No, porque como dije yo, vieja, me dijeron. Claro, sí, es verdad. No estuvo bien no. eso. Eh, nos están ganando en la polla 2 a 1. Por si acaso. ¿2 a 1? Sí, porque ustedes dijeron ayer que ganaba Real, ganó. Nosotros claro. habíamos dado empate. Sí. Perdimos los dos en Oriente Petrolero de Vinto. Sí. Dimos que ganaba Oriente. Es empató. un desastre lo que pasó con Oriente. No puede empatar Oriente si quiere ser un equipo de, de que apira a Copa Libertadores de América, ¿no? Seguro. Y empatamos también en la visita de Bolívar, que dijimos que le ganaba a Aurora. Sí, ¿no? sí. Y le ganó bien, le ganó sí, fácil sí. al equipo Aurora. Eh, no podés jugar, hablo de Aurora, con tres en el fondo si tenés un tipo que pesa 100 kilos. Centeno. Hermano, bueno, así la pipa que tiene. Sí. ¿Eh? Pues yo hablo de la pipa. Vos viste la foto cuando yo pateaba cuero. Claro. Claro, no, pues ahí entonces, no. Entonces, lo menos, es un tema de respeto. 100 kilos pesa el guacho ese. Mm. Entonces, jugás con tres, uno lerdo y gordo. Entonces, ¿cómo vas a jugar? Los dos. No, por, por la izquierda va Torrico, que no marca nada, porque Torrico una vez se la creyó que iba a ser el representante de Pablo Escobar. Mm. Y terminó jugando lateral izquierdo. Sí. Entonces, es un equipo que está descompensado. Ese es el gran problema. Que, que tiene en nuestro fútbol, ¿no? No dices nada de Pablo Godoy todavía, ¿no? Hay tipos que... ¡Ay! Este país generoso... No... No, de el verdad... Tipo, el tipo ganó en la primera... No y ganaba. empató anoche... En Santa Cruz... Ojo, ¿no? Se viene el equipo de Pablo... <risa> Viste, ya le está... Pero ahí te das cuenta... ...que tú vives... Allí. ¿eh? ...vives sometido... ...por estos futbolistas... O sea, el presidente Cruz da la plata... ...para que el equipo funcione... ...y cuando les da la gana juegan... ...porque yo no creo que todos estos bellacos... ¿eh? ...se les haya olvidado jugar al fútbol... No, difícil. ...y de la noche a la mañana... ...empiezan ganando y empiezan empatando ahora... ...es como estoy... ...es la mano de Pablo... Sí. estoy dándole manija... tiene la canción? ¿apareció o nada? No, no apareció... Sí, ...creo que no apareció... ...la, la, la computadora creo que se le echó a perder... ...me agarró el curva, no, no, no me acuerdo... ...esta es la canción... Hace un mes más o menos La número uno top mundial Visa claro. Rap se llama este muchacho ¿Cuántas reproducciones tiene? 330 millones de reproducciones Es la número uno en Spotify escucháis eso 330 millones de gusta esta canción No, no es que les guste Entraron a verla pero, viejo, si entras a verla y te quedas ahí, es porque... Eh, hey, ¿cuántas fotos entré yo a mirar? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Ah, y le marcamos una y le pusimos like todavía. ¿Qué te parece esto? Es que no... La verdad es que no la entiendo. Además, el, el idioma... ¿Qué idioma es? <risa> parece castellano. ¿Eh? Parece castellano. ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que inventar, ¿no? Me dijo la, la señora anoche, la licenciada, que cuando íbamos a hacer un tip-top los dos. ¿Un qué? Un TikTok. ¿Qué es eso? ¿Tik TikTok. TikTok. TikTok. No sé de qué estás hablando. Sí. ¿Qué... ¿Y qué le dijiste? dijo que hay que levantar, y me dijo. Bueno, aquí ya tenemos la música para el TikTok. No, no, es que esa música es muy desagradable. ¿Habéis escuchado. Hay que tener un curgazo a los guachos ese. Mejor la gata, ¿no? Mejor la gata, dale. La es, gata. es lo mismo que, que, que las canciones que se hacían antes. Sí. Ya era, hablaban del amor, de tus ojos bellos, que me enamoré. Eh, ¿Por qué crees que se hizo famoso Julio Iglesias? Porque tantos tipos se hicieron, cantaron tantas cosas para el amor. Ahora no, que me llame lo, que no, A ver. Nada que ver, ¿no? Vamos ya. muy directo a la cosa, sí, ¿viste? total, total. Antes era, antes era distinto, había un previo. De eso es la gente que echa de menos. Hoy día hay una... una, una Tropa de salvaje que le gusta esto, ¿no? <risa> ¿No? Y ese es el problema de cada uno. No, pues Podemos sí. grabar un, un, una canción si sí. quieres tú. dale dale. Así ¿Eh? con, esto, con esta inspiración no, no, que estamos, no. estamos bien. Pon gata Varela por favor un manto de piedad, sí, a los oídos para los oídos de la de, la ¿De gente. verdad. Porque eh, ahí con la gata nos vamos entonces. Y te dejamos que te deja crecer el pelo, te pones una greña y ya está. Sí. Y listo, ¿no? Muchas. Y bailamos medio raro y hasta luego. Sí. ¿Ah? Día del peluquero, por cierto. ¿Hoy día es el día del peluquero? Sí. A nuestro ingeniero parece que... ¿Lo viste? Qué corte de pelo fue. Dios, me libre. ¿Eh? Ahí dice... Ese... Papi que te estaba vendiendo entrada anoche en el partido de, de Bolívar, de lo agarraron los pacos. Aquí el único país del mundo que te agarran vendiendo entradas y no te meten preso. Revendiendo, digo yo. Mira. Es increíble. Antes te cortaban el pelo, ¿no? Antes por lo menos te cortaban el pelo. Ahora no. Porque si no aparece la vieja de derechos humanos, viste, y te sale a defender. ¿eh? Un TikTok con Julio Iglesias, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Con la música de Julio Iglesias. ¿Y usted canta? Pues. Usted toca muy bien la guitarra, ¿no? Eh? Más o menos. Imagínate, tocar la guitarra, ¿eh? Me, me olvidé de vivir. Sí, Imagínate, no. ¿no? Yo creo que se va a hacer el TikTok. Lo podemos hacer esta semana. Dale. No, estoy hablando en serio, ¿no? ¿Usted tiene productor musical? Varios. <risa> no, no tengo nada. ¿No tiene? No con razón miedo. su carrera se vio truncada obvio, pues, en la carrera artística, yo era, ¿no? yo era todo. Yo tocaba la campana y daba la misa. Con eso le digo todo. Usted cobraba, dice, con la guitarra por serenata a casas, ¿no? Además, obviamente, era parte de... Es como los autos que tú quieres poner ahora y cobrar a la gente para que recupere su auto. Pero ese es un servicio a la comunidad. Y lo mío también. Pues. No, la gente lo insultaba, lo del vecino. <risa> era parte del desahogo, pues, ¿no? <risa> <risa> un, un placer oiga don Juan pórtese ¿eh? muy bien no usted ¿Eh? también esta noche gana, gana el tigre no hemos dicho sí no y va a ganar el... Olway. la Raquel ayer vi una foto de la Raquel yo. sí está bien todavía sí muy bien tiene ¿Sí? 80, ahora ochenta y tantos años la vamos a buscar está más gordita la vamos a buscar más rayanita la vamos a rastrear no eh, y, y para irme entre la j lo que están todos locos con la morocha esa y la Raquel Welsh yo creo que no hay punto de inferencia. La Raquel adelante. es su padre y su madre. Mira. Lo que pasa es que la Raquel nunca cantó una canción. Ahí está. Y esta se aprovechó del gran momento de Selena. Cuando quiera hablamos de música. Sí, me estoy dando cuenta. ¿eh? Está bueno. Un sí. placer. Gracias, eh, Juan. Muy amable. Mañana nos reencontraremos con Juan Pastén, obviamente, para eh, desandar un poquito lo que queda de esta fecha, lo que se va desarrollando en esta jornada.